Pienso que eres coach al estar viendo este vídeo, o al menos estás interesado en las habilidades de coaching y las herramientas. Concretamente, quiero compartir acerca de lo que es desarrollar tu escucha como coach. Sobre todo, céntrate en distinguir cuando interpretas a cuándo estás escuchando. Ese sería un primer punto clave a tener en cuenta. Cuando interpretamos, lo que hacemos es generar una perspectiva, una idea o buscamos una conclusión acerca de la realidad de lo que nos están contando. Sin embargo, esto pertenece a nuestro propio mapa mental. Ahí están interactuando nuestras creencias sobre las cosas, nuestros juicios se pueden estar activando, las emociones que sentimos también. Por tanto, más allá de estar en nuestro mapa personal, lo que tratamos de desarrollar es una escucha neutral desde un observador que escucha al otro, que no interpreta. Este es un primer tip que te comparto para que así puedas enfocarte en practicarlo y desarrollarlo. Un segundo eh, paso eh, que te recomiendo es que desarrolles en ti la no necesidad de avanzar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pretendemos avanzar, eh, cuando queremos llegar a un resultado, eh, de nuevo estamos eh, caminando por nuestro propio mapa personal. Eso hace que muchos coaches se adelanten en la escucha, adelanten el proceso de la conversación de coaching, saltándose algo tan importante como es la escucha. Eh, luego eh, también a veces hay coaches que eh, se van frustrados de las sesiones que hacen porque no están llegando al resultado que ellos esperan o no la ven a avanzar como ellos quieren. Hemos de entender que la persona que tenemos delante cuando hacemos coaching tiene su propio ritmo. También cuando nos relacionamos con alguien, esto lo podemos llevar a nuestro trabajo, a nuestro espacio personal. ¿Qué ocurre? La persona tiene su ritmo y la persona necesita compartir entonces, eh, en este segundo punto lo que te propongo es escuchar eh, simplemente para comprender a la persona, para ponerte en el lugar del otro, para estar con el otro en lo que quiera contar. Si te sitúas ahí podrás desarrollar ese espacio, pero por ende también a veces hay que trabajar esa necesidad de convencer al otro. Si hoy día nos movemos en un mundo... Eh, muy asociado a relacionarnos desde encontrar una razón. Entonces buscamos comprender la realidad a través de la razón. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que piensa el otro, esto es lo que dice el otro, esto es lo que yo creo que dice el otro. Ese mundo es confusión. ¿Sí? Sé que al final de esa confusión a, a, a, aparecen aprendizajes y por eso hay quienes usan esa eh, conversación de la razón para encontrar un camino y unos siguientes pasos a las conversaciones pero aún siendo consciente de ello no es el camino que al menos eh, te propongo para desarrollar como escucha sino más el camino de formar parte del entorno de la persona de escuchar para comprender en lugar de escuchar para convencer sitúate delante de tu coachi o de alguien simplemente para escuchar lo que tenga que decir sin que tú intervengas Simplemente escucha y deja que se exprese. La ventaja de desarrollar este tipo de escucha que vas a encontrar es que primero la persona se abre mucho más. Porque cuando te sientes realmente escuchado, que es una cosa, cuando además te dejan espacio para que puedas expresar todo lo que quieres, es otra cosa dentro de este espacio de escucha, pero son lugares muy importantes en las relaciones hoy día. Por tanto, es fácil que tu coachee o la persona que esté delante tuya con este tipo de escucha se abra a ti y te cuente algo que no haya contado antes. Esté dispuesto a valorar cuestiones que antes no hubiera valorado. Incluso vas a poder descubrir que la persona empieza a confiar en ti. Bueno, estos han sido los dos tips eh, de muchos más que podemos eh, habilitar en nosotros como coaches o en las relaciones que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, familias, personas, pareja. Así que bueno, si estás más interesado, pues contacta con nosotros y, y haremos lo que solemos hacer para que puedas desarrollar estas habilidades.